Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Maxwell que la estrechez mental impide la aceptación de ideas nuevas. ¿Por qué dices eso? ¿Qué no? Joder, ya me estás rayando según empiezas el vídeo. Bueno, pues es por un comentario de FPR que me ha puesto el seguidor de forma pública en tu canal desde hace siete meses, muy bien, que me pone, hola, buenas tardes, ¿qué opinas de los youtubers que dicen que las criptomonedas son tazos? Los tazos son esas cositas que, ¿vale?, que vuelan, que hacías así y salían volando, esos disquitos, ¿vale? Que nosotros somos quienes les damos el valor. Y yo le he contestado. Es mejor que no opine, <ríe> pero yo les diría que sí, el valor se lo damos nosotros. Se lo damos entonces igual que al oro. Y además, nosotros... Quiénes somos nosotros, aparte de los frikis, ¿vale? Y los incomprendidos que nos unimos aquí en los canales de YouTube, ya son los grandes bancos, los grandes fondos, los grandes gestores, incluidos BlackRock, el más grande del mundo. Bueno, como argumento me podría valer, pero y esto os lo digo a todos y si es, es un consejo que yo nunca doy consejos, pero este sí es uno. ¿vale? Yo digo muy poquitos lo con los dedos de la mano, pero le he contestado. Pero ya sabes que para tener audiencia, esa gente, esa, para esa gente cualquier cosa vale. Lo que importa es lo que tú creas y lo que tú veas, no lo que los demás te cuenten, incluido yo. No le he puesto el incluido yo, pero ya lo digo yo, incluido yo. Es decir, lo que los demás te cuenten, lo que los demás te digan, da igual, da igual. Pero eh, toda esa gente tiene dos cosas, o una, estreche de miras, como decía Maswell, para aceptar ideas nuevas o eh, simplemente atraer eh, pues gente al canal que, bueno, pues ya está que le haga algo. Pero bueno, en fin, eh, al final lo importante es intentar controlar en lo, la medida de lo que puedas, por lo menos lo que tú haces, porque, claro, solo, solamente un necio intenta eh, o se preocupa ¿vale? por aquello que no puede controlar. Si no puedes controlar algo, no te preocupes por eso, pasará lo que tenga que pasar. ¿Vale? Eh, pero si de alguna forma tienes ciertos conocimientos, bueno, pues no está, no está de más, no está de más el, un poquito de, de sabiduría, ¿vale? Que no nos viene mal, por lo menos de conocimiento, de tal forma que si tienes ese conocimiento en la medida que tú lo puedes controlar, lo que digo, ¿no? Puedes controlar las acciones que tú realizas en el mercado, ostras, pues ya, ya la cosa puede cambiar y suele cambiar bastante. Bien, también os digo, estamos a día 28. Ya sabéis que a partir del lunes cambian todos los precios de todas las cosas, incluido el curso. Si sí, me habéis preguntado, oye, ¿que va a cambiar también el de los, el de los eh, eh, scripts? Eh, indicadores. Sí, por supuesto, va a cambiar y va a subir absolutamente todo. Eh, lo digo por pues, si alguno tiene o quiere hacer algo, pues que le toca... Le toca hacerlo ya. Bien, eh, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin, pero os quería comentar algo sobre el título, ¿lo? el título que os he puesto, ese de mercado y estado depredador. ¿Por qué pongo mercado depredador y por qué pongo estado depredador? Hombre, yo creo que lo del estado depredador... Eh, ya lo sabéis, ¿no? Es un poquito aquello... Eh, pues, es, ¿Cómo es posible que nos hagan una ley que no podemos cumplir, no? Como decía el otro día... Eh, nos obliga a pagar por cada cambio de moneda que hacemos, ¿vale? Pero después, si el mercado cae, yo no tengo dinero para pagar eso, es decir, pero bueno, al fin y al cabo, si el mercado cae y aunque no tenga yo ni dinero para pagar eso, si entra dentro del mismo año fiscal, eh, bueno, tengo pérdidas, ¿vale? Que en un momento dado puedo compensar, también para esas ganancias que tengo que haber puesto antes, eh, es todo un chocho, en vez de ingresos menos gastos, punto, al final es cuánto he ganado, cuánto he perdido resto y punto, debería de ser así pero no, no lo ponen así ah, claro, y al final te dicen cuidado no sin razón oiga, pero usted no quería ser su propio banco no quería usted estar descentralizado joder, pues eso implica que cuando va usted a hacer la declaración de la renta, es una putada no señores, no me pongan ustedes esa excusa, porque al final lo que están intentando es, sea como fuera que yo tenga la mayor posibilidad de cometer un error. Y a sabiendas de que puedo cometerlo, ustedes hacen esa ley. Eso se llama prevaricar. Eso es prevaricar. Pero claro, eh, si el Estado prevarica y hasta que lo llevas a Bruselas consigues algo, se han fundido un montón de gente. Pero bueno, otra parte dice el Banco Central Europeo que, bueno, pues eso, que la subida de los tipos de interés se van a cepiar el mercado laboral. Y no pasa nada. Y encima, para más INRI, este estado depredador quiere hacer que los chavales de 16 años puedan votar. ¿Hasta qué punto va a llegar esta decadencia socialdemócrata en la que nos estamos metiendo? O sea, con 18 años no estás preparado para votar, ni mucho menos. Lo va a estar con 16. Pero claro, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que, oye, pues vamos a hacerlos además más incultos. ¿Qué pasan de curso? No pasa nada. Si, si podemos tener un chaval con 16 años que ha pasado de curso porque tenía que pasar, ¿vale? Y no ha quedado más, no sabe prácticamente leer y escribir, apenas sabe sumar y restar, eh, bueno, ¿para qué hacer una ecuación de primer grado? eh. No, <risa> vayamos a complicarnos la vida. Y le voy a hacer votar. Con dos cojones. ¿no? ¿Para qué? Para que te elija a ti que le ha regalado un bono de 400 euros. Pero cuidado, que yo he hablado de decadencia socialdemócrata, en la cual entra el PSOE, el PP, la izquierda... O sea, todo lo que tenemos, entra todo. No nos vayamos a confundir. ¿eh? Tela marinera. Pero al final es que... Es eso, o sea, solo un grandísimo nivel de incultura, una falta brutal de lectura y un desconocimiento absoluto de la historia permite... Que haya tanta gente de izquierdas. Hay mucha gente ahora... ¡Wow! Que se está llevando a la cabeza. Que yo sé positivamente... Que han votado al PSOE. Que han votado que libremente. Eh, que A mí me parece muy bien. Tú votas. ¿A te le da gana? Pero ahora se llevan las manos a la cabeza. ¿Qué ruina tenemos? Pues coño. ¿Qué lo has votado? Es que se te olvida cada vez que vas a votar... Que cada vez que entra el Partido Socialista en el gobierno... En la memoria histórica esa la tenéis para antes del 78 para después del 78 no claro, no, no el régimen del 78, perdón, el régimen del 78 te da de comer a ti porque en el año 78, hasta el 78 no existía el IRPF no va a ser algo temporal y bueno, dentro de un rato lo quitamos no os preocupéis joder, dentro de un rato <risa> estamos a finales del 22 y todavía lo han quitado Ahora quiere hacer lo mismo con el impuesto a las grandes fortunas. Pues piensa que la gente es tonta. Pero si piensa que las grandes fortunas no pueden pirarse por ahí. El impuesto del patrimonio. Pero es que el que tú, el que tú tengas un patrimonio no quiere decir que te esté dando beneficio ninguno. Tú puedes tener una, una casa de un millón de pavos, ¿vale? Y estar cobrando una pensión de 700 euros. ¿Y cómo cojones vas a pagar ese impuesto de patrimonio? ¿Estamos locos? Se nos ha ido la pinza. Parece que estamos eso, eh, eh, eh, eh, como, sirviendo a un señor feudal. No pasa nada. Pues lo vendes. Y si no hay nadie que me lo compre, ¿qué hacemos? No, ya no pasa nada. No, tú no te preocupes, que ya te lo embargo yo para quedármelo yo. Por la cara Con dos cojones. Y eso es lo que tenemos. Por cierto, una pregunta que os quería hacer. Eh, a mí no me entra en la cabeza para nada... Que Rusia haya saboteado el Nord ¿no? el gasoducto. Yo no sé si alguien. Me gustaría, ¿vale? Diferentes formas, no sé, lo, lo, lo bueno de, de, de juntarnos todos, que cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, que pensamos de forma diferente y podemos eh, dialogar. Entonces, si alguien piensa algo diferente, porque vamos, yo es que pienso que es, es como si, yo qué sé, yo soy repartidor de Amazon y digo, voy a prenderle fuego a mi furgoneta. O sea el gasoducto por el cual gana dinerito, que en ningún momento se ha cortado, ¿va y la propia Rusia se lo carga? A mí no me cuadra, ¿eh? A mí, personalmente, no me cuadra. En fin, por otra parte, en eh, poca leche se ha hablado de las criptomonedas, poca cosa han estado diciendo Bullard y, y el Powell Ranger en, en, que yo haya estado viendo a lo largo del día nada, nada interesante. Vamos a ver cómo está Bitcoin y a ver si le podemos sacar algo de provecho a esta, a esta cosa. Que bueno, estamos teniendo buenas oportunidades. Venga, comenzamos. Campanita. Venga, venga, venga, suscríbete y dale a la campanita, que si lo ha hecho mi niña, tienes que hacerlo. Y si lo dices, porque no lo has hecho? Si no lo has hecho, pues clic, no te cuesta nada. Y a mí me ayudas. ¿Vale? Bien. Bitcoin, Bitcoinando, haciéndolo bien. La verdad es que lo está haciendo muy bien, para que no vamos a engañar. Es decir, después del castañazo de, de ayer, catapum, una, bueno, una falsa subida, ¿no? Había ganas de subir... Se mete un melonazo con las noticias que hablan, hablan esta gente y ya sabéis lo que pasa. Bien, nos hemos ido al TP1 otra vez, ¿vale? Este tenemos aquí medido, a tocarlo. No se ha venido más abajo, cosa que, bueno, mala no es, para que no vamos a engañar. Y directamente, ¡plam!, a la resistencia, ¿vale? Esta resistencia es una resistencia importante. La zona de 19.500, que ha sido un apoyo en toda esta zona así de apoyo aquí, resistencia, resistencia resistencia, resistencia, la intentamos pasar no pudimos y ahora está haciéndonos de resistencia estamos justo en ese punto, bien ahora además nos encontramos que estamos en el 50% de este canal, vamos a ponerlo en cuatro horas porque si no mmm, en una hora se ve un poquito un poquito peor así lo veo un poquito más mejor vale parece que estamos haciendo en esta zona horizontal vale, ha hecho una zona de posible eh, eh, suelo, ¿vale? Entenderme lo que quiero decir consuelo consuelo Uy, qué consuelo tengo. <risa> y bueno, pues parece balanza. Vamos a ver las siguientes horas, a ver si pasa al 50 el 50% del canal o se nos va abajo. Si pasa ya después de, de romper esta zona de resistencia, se nos va a la zona de los 2400, ya lo que yo esperaría sería que se nos fuese a la línea de tendencia, a la parte superior del canal con esta otra resistencia horizontal que es más, bastante más importante que esta chiquinina en la que estábamos. ¿vale? Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿En qué rango se encuentra esa resistencia? Pues mirar por la parte superior en los 21.800, por la parte inferior en los 21.300, es decir, los 21.500. A partir de ahí que ya pasas eso lo veo difícil yo creo que lo que está simple, simplemente es yendo hacia ese precio que hablábamos vale, para el viernes tenemos eh, una grande cantidad de dinero eh, que vence de opciones y bueno pues está el punto de máximo dolor en 22.000 todo lo que consigan acercar el precio a la zona de 22 eh, es dinero que no pierden y esas comisiones de tengo calls, paso a puts y me cubro, y me, pues le sale más barato eh, entonces bueno pues intentan de alguna forma esos alcistas que además había bastante dinero eh, hacer eso, en cuanto a lo que es la línea de tendencia que lleva el RSI cuatro horas vamos a ponerlo así, ahí está vamos a ampliarlo para ponerlo de la forma eh, más correcta posible más o menos, ¿vale? Esto viene así. Entonces tiene un toque, dos toques, tres toques. Pasó, se vino abajo y ahora está peleando en esa zona. ¿Vale? Bien. Eso es bueno, muy, muy corto espacio de tiempo. Está bastante, bastante interesante. Vamos a irnos a diario. Porque es. Otro punto súper interesante que tenemos que ver con toque, toque, toque, toque, toque y ahora parece que quiere coger camino, cosa que estaría bastante bien. Creo que todos agradeceríamos al señor Bitcoin un camino eh, bueno pues que fuese a tocar aquí, otra vez a, a, esa, a esa línea de tendencia. Eh, ¿Está el mercado para ello? Pues no sé, yo tengo mis pequeñas dudas, pero sí que es cierto que tenemos inclusive en diario un suelo o dos suelos. Lo ha hecho, lo ha hecho en una hora, lo ha hecho en, en varias temporalidades uh, y podría darse, pues bueno, que pues se viniera hasta aquí. Si viniera hasta aquí, ¿qué haríamos en precio? Aproximadamente, ¿vale? Pues es sería yo creo que sería compatible con aquello de ir a la parte superior del canal, a esta zona en la, que, en la que nos vamos a encontrar varias confluencias que ya hemos visto en varias ocasiones que es la línea de tendencia horizontal, la resistencia horizontal, que no es moco de pavo, ¿vale? No es moco de pavo, resistencia aquí, resistencia aquí, soporte en esta zona, resistencia, resistencia. Cuidado, no es moco de pavo, es más, bastante más importante que esta y está hecho un poquito de pupa, imaginar. Eh, sería bastante bueno y para mí sería, yo creo que sería fantástico, ¿vale? Llegar aquí y tirar abajo hacia el TP1 y aquí hacer una zona horizontal que además parece que se está forjando, es decir, desde esta zona, desde que tocó el mínimo en el mes de junio si estiramos esto vamos a ver si me... aquí, ¿vale? ¿Vale? Veis que al final eh, bueno, es un TP1 pero no ha dejado de ser también a la par una zona de soporte eh, vamos arriba, abajo, arriba, abajo, la, la, nos salimos, otra vez abajo, arriba, abajo, arriba, pues abajo. Es lo que, es lo que puede tocar y además, tal y como está el mercado, eh, hombre, se dice, no, es que octubre es un mes muy bueno para los mercados, y especialmente es un mes, bueno, noviembre es mejor que octubre, no para los mercados no suele ser un demasiado excelente octubre, pero bueno, estadísticamente también octubre ha sido bueno para Bitcoin. Pero había que ver si en mercados alcistas, si en mercados bajistas. Pero esa estadística anterior no garantiza, ni mucho menos, vale, que eh, vaya a ser y vaya a coincidir con el mes. vale, que hay, ¿Es algo que hay que ver y que nos puede ayudar y tener en cuenta? Por supuesto. Pero no nos lo garantiza. vale, No nos garantiza absolutamente nada. Bien, aparte de esta zona, si encendemos el arbolito de Navidad, si vemos el One que nos salen las medias, ¿vale? ya sabéis que... En el All-in-One, este indicador que podéis cargar en TradingView, os vienen todas las medias, incluso vienen cruces, vienen, pues, como veis, resistencias, soportes, bueno, viene un montón de cosas y cuentan como un solo indicador en TradingView. ¿vale? Eh, la media de 100, vale, viene más o menos a, a, esa, a esa zona, a esa línea, aproximadamente, y puede coincidir ahí. Y hacer, ayudar a que esa confluencia nos meta una colleja y nos mande otra vez para abajo. ¿vale? No sé si llegará, si no llegará. La línea de 200 que viene aquí como una mala bestia cayendo. La media de 100 es la que nos ha hecho resistencia aquí, aquí. Bueno, pues... Eh, ahora aquí también, pues ya veremos. De momento vamos a ver si la domamos, y si está está domada, vale, está horizontal. Si la pasásemos por lo que fuese... Con la de 100 nos encontraríamos yo creo que en la zona de 24 o 25. Más allá de eso lo veo bastante, bastante complicadillo. ¿Quiere decir que no podemos llegar? No, no. Por supuesto que podemos llegar. Hemos visto Bitcoin hacer cosas más grandes. Pero, de momento, vamos pasito a pasito. Partido a partido. Como dice el Cholo y como dicen ahora en, en los bancos centrales. Eh, sobre todo el banco central europeo. Partido a partido. Madre mía. El de guindos. Ya podía, espero que se quede en Europa y que no venga para acá, si tiene que venir, porque madre mía, esperemos que cojará a un profesional de verdad para hacer ese trabajo. En fin, lo dicho, este canal, a ver si se da bien, que podía estar bastante, bastante interesante, durante un periodo de tiempo interesante, valga la, la rebuznancia, como decían ahí en el cole, eh, y poco más que añadir. En principio tiene bastante pinta de que podemos romper alza. Tenemos RSI favorable totalmente por encima de 50, es decir, zona de construcción para empezar a ir al alza. Estamos en 4 horas. En diario tenemos la pega de que no hemos llegado todavía a la zona de 50 y que una vez que llega, pues comportamiento quito invierno. Llega, o incluso pasa un poquito y luego se pone a línea abajo, que es la línea de tendencia que nos está marcando. vale Bueno... Eh, pero si conseguimos una zona arribita, bien. Personalmente creo que es. estamos en mercado bajista, ¿sí? Si estamos en mar, mercado bajista es tiempo de corto, ¿sí? Entonces, bueno, pues a lo mejor quizás resulta que si vamos subiendo podemos ir cogiendo una posición que tengamos mejorando y, y luego hacer un big short. Ya veremos. Ya veremos qué es lo que quiere el mercado en cuanto al SP500, bueno, pues la zona que queríamos, la zona que dijimos que era ahí, entre la línea roja y la línea verde, no ha llegado a tocar la línea verde, le ha un poquitito, se ha quedado entre 1.601,7, si no me equivoco, ¿no? 3.601,7, sí, efectivamente, y a partir de ahí, ¡pam!, ha empezado a rebotar una vela diaria muy, muy, muy buena. ¿Esto quiere decir que mañana va a ser verde en la siguiente vela? No, pero que tiene más posibilidades de ser verde, eh, eso sí, pero cualquier noticia ya sabéis que hace... ¡pum! El viernes tenemos noticias que no sé si serán buenas o malas, si son buenas lo seguirá disparando, pero que la próxima resistencia importante está ahí en la zona de 3.900, ¿vale? Estos apoyos que hay aquí, esto, esta zona de apoyo que hay aquí con este cierre, y bueno, esto es esta zona de máximos, zona de máximos, con lo cual tenemos una zona inmediata, ¿vale? En 3.900 que puede ser un poquito dura, aparte de, bueno, algunos puntos de pivote que tenemos en la zona cercanos que pues, van a hacer pupa. Bien, dicho esto, eh, por cierto, un 2-13% al alza en un, en un índice como el SP500 es una auténtica barbaridad, ¿vale? Es muchísimo dinero, eh, así que bueno, enhorabuena a los premiados, el Total Market subiendo. Y una cosa que os quería enseñar, que creo que es importante ver de vez en cuando, en CoinMarketCap vemos que Bitcoin tiene una capitalización de mercado, un cap de mercado de 366.757 millones, o sea, bueno, 366 billones de los estados americanenses, ¿vale? Y quería que vierais un poquito una comparativa pequeña, pequeña. Eh, Facebook en este momento, vale, es, hace, esto es hace un poquito de tiempo, no mucho, vale, eh, valía 600. Si nosotros estamos en 399, quiere decir que nosotros somos cuatro cuadraditos. Bitcoin son, es cuatro cuadraditos. Esto es Google, Amazon, Apple, Microsoft. Esto es el New York Stock Exchange. Esto es el Nasdaq. ¿vale? Esto es pues, el resto de, de, de Exchange, ¿vale? que marca. Aquí, en la, en la lista, el de Japón, Shanghái, Hong Kong, Euronest, Shenzhen, Londres, tal, tal. Y Bitcoin son cuatro cuadraditos. ¿Vale? Cuatro cuadraditos. ¡Nada más! Eso es Bitcoin. Si lo queremos ver de otra manera, pues bueno, pues esto es Bitcoin. Bueno, era cuando un poquito más, eh, valía un poquito más. Y esto, pues por ejemplo, es el los dólares en circulación. Esto es el mercado del oro. <ríe> muchísimo más grande. Eh, en definitiva, ...que Bitcoin es enanito... ...enanito... ¿Eh? ...aquí lo podemos ver de otra manera... ...esto es de hace... De, ...esto es de marzo del 22... ...antes de una caída grande, ¿vale?... Me, ...por eso... verse eh, Hathaway estaba por debajo de Bitcoin... ...y ya sabéis quién... ...quién decía, el, el, el abuelo Cebolleta decía que... ...que odiaba Bitcoin, que Bitcoin era una mierda... ...claro, le acababa de adelantar... ...entonces claro decía, joder... ...la mierda esta, la criptomoneda me ha adelantado y eso es solo Bitcoin no el resto del mercado de criptomonedas vale pero para que os hagáis una idea en aquel momento era así ahora cambia un poquito la, la, la, la cosa y estábamos muy por debajo porque hemos perdido el 65% entonces bueno pero que veáis que esto es Bitcoin esto es en las criptomonedas esto es Amazon solo Amazon Amazon puede comprar todo el Bitcoin todo por eso no compra más porque si yo compro mucho Bitcoin y lo vendo voy a afectar a afecta, a afectar mucho al mercado ¿vale? estos son los dólares, el oro, fijaros esto es el, el stock market de Estados Unidos, de Estados Unidos estos son los bonos del tesoro de Estados Unidos, solo de Estados Unidos ¿vale? Eh, si quisierais meter aquí eh, lo que son todo el mercado de futuros, derivados todo el mercado de derivados completo sería como una pelota mm, enorme que abarcaría todo esto ¿vale? entonces, y eso es Bitcoin ¿Por qué os lo digo? Pues porque para que de vez en cuando mmm, vayáis a la realidad. Vayáis a la realidad. Y Bitcoin es chiquinino. Y cuando nos dicen no, la culpa es de Bitcoin y de las criptomonedas. Pues, ¿A qué me estás contando? Si es un guayita de nada. No será que es más culpa del dólar. Digo, ¿eh? No sé. En fin, tonterías varias que dicen los medios de comunicación. Eh, una, una cosita más para que os tengáis Ethereum pues Ethereum vamos a ir al diario, estamos en diario, sí ¿vale? está haciendo una vela de diario bastante maja ¿vale? igual que la de ayer era bastante fea, pues hoy la de vuelta no está mal, igual que la diaria del Bitcoin vale es una vela muy maja mucho mucho mucho más buena la de hoy que mala era la de ayer ¿por qué? por, qué? por el cuerpo básicamente, ¿vale? Eh, Ethereum, bien, no es tan buena como la de Bitcoin, pero tener en cuenta que está al borde de romper esta zona, con lo cual bueno, está bien, yo quiero que suba ¿eh? personalmente alguien me dice, no, es que eres un poco catastrofista, no, no, yo soy catastrofista, soy realista yo quiero que suba yo quiero que suba y luego se pegue un ostión pero aquí, lo que quiero es que aquí se nos vaya otra vez a la parte superior del canal, estaría bastante bien, Y más después de haber hecho esta falsa ruptura, pues puede ser la pinta que, que tiene, el Total Market bueno, bien, mejorando ...mejorando lo del día de ayer... ...cerrando, intentando abrazar... ...veis el cuerpo de la vela de ayer... ...bueno, la está abrazando, de hecho, en este momento... ...a ver si cierra por encima... ...la dominancia de Bitcoin... ...hola, ¿qué ha pasado, señores? Ya, ya hemos dicho que se iba a ir para arriba... ...y va a seguir yendo para arriba... ...esto va a perjudicar a las altcoins contra Bitcoin... Eh, ...sí que va a ayudar a algunas altcoins contra el dólar... ...el oro... ...pam... ...después de una falsa ruptura hace ¡pam! ¿Por qué? Pues bueno, porque todo el mercado ha hecho pan Pero cuidado, ¿eh? que un 1,84 en el oro es una auténtica salvajada. ¿Vale? Es mucho. Entonces, claro, estos muchos, en estos mercados, o sea, todo está muy mal y de repente todo esto se dispara. Evidentemente está el mercado con ganas, pero ¿con qué está el mercado con ganas? De depredarte, de sacarte la pasta, así que ándate con mucho ojo y no eches las campanas al vuelo. En cuanto a los cortos de bitcoins, tan estables, Vale, se apoyaron en la media de 200, se han quedado en esta zona estable, ahora con la, entre la de 200 y la de 100, bueno, vamos a ver qué pasa, si se nos vuelve a venir abajo, y Bitcoin sigue subiendo, estaría bastante bien, para hacer ese caminito que, que buscamos, y después ya, si tiran para arriba, fantástico, no voy a entrar en altcoins, porque creo que, bueno, pues tampoco vale la pena, no vale la pena, eh, porque lo que manda en el mercado, es lo que manda las perdedoras, vamos a ver, que tenemos en la parte más, más así, bueno, si me las quiere cargar. Porque vamos. Uy, los library gates. 24% a la baja. Neo un 4 y pico. No un 4. Atom un 3.90. Bueno, tampoco hay grandes pérdidas. Eh, quitando, bueno, los library gates, que es dinero gratis, o sea, que tampoco es muy importante. Y en la parte positiva tenemos a velas. Hace cuánto tiempo que no veíamos a velas. Un 14%. Esto es tremendo. Tremendo, tremendo. Está muy, muy bien. Bueno, un 14%, pues ya Pepinozo lo ha metido. Jesús. Oye, a los que hayáis podido vender por ahí, eso es no enhorabuena, ¿eh? Jesús. ¿Cuánto ha sido esto? A ver, más o menos aproximadamente por, por curiosidad. Uh, 80%, ¿eh? Jesús. Pero se ha desinflado, eso ya sabéis que no es nada bueno. Evidentemente estaba en una sobreventa brutal, normal, que con el mercado y tal y como está, en el momento que ha empezado a pasar esta zonita de aquí de los 0,068, pues se haya empezado a vender como locos. Bien, Riff un 13%, HNT también un 11%, VELAS en el otro exchange también, eh, que si no me equivoco es Vitrex, eh, otro 8%, o sea que bueno, se han puesto más o menos de acuerdo, un poquito. Eh, Cava también por aquí un 6%, Bit2Me 5% y bueno, ya a partir de aquí pues ya son eh, ganancias un poquito más chiquininas, Pero bueno, bien, bien, enhorabuena a los que, sobre todo a los que vayan recuperando cositas personalmente soy de la opinión de que en un mercado bajista lo que hay que hacer si subes y si llegas a un precio que te conviene que te viene bien, vende y ya comprarás más abajo eh, si alguien duda de que todo el mercado va a bajar más creo que está fuera de, del mercado básicamente no eh, yo no lo dudo eh, pero um, vuelvo a repetir lo mismo tengo muchísima curiosidad por ver sobre todo, ¿qué precio medio a lo largo de toda esta crisis que, que pueda durar? X no lo sabemos, no lo sabe nadie. ¿Cuál es el precio medio de Bitcoin que va a tener a lo largo de, de este periodo? O sea, desde que hemos llegado a la zona de 20.000 hasta ahora. Que, por cierto, por cierto lo que está luchando ahora Bitcoin es precisamente esa zona. Es decir, si vamos a ponerlo en semanal, eh, ahora mismo la pelea, Space justo el precio está ahí, es por recuperar esa zona de 20.000, esta zona como soporte e intentar hacer, pues, veis las dos marcas que tenemos aquí, es por hacer un gran soporte en esa zona y, bueno, pues, que luego caerá? Pues yo creo que sí. Pero, bueno, nunca se sabe. A lo mejor resulta que el mercado dice, no, no, es que Bitcoin, el mínimo que vale es eso y tiene que estar en 30.000. Y llega final de año, llega el ciclo, llega todo lo que tenga que llegar y ya, no perdemos esa zona, o no perdemos estos mínimos que hemos hecho. ¿eh? Pues es algo totalmente plausible, pero a mí me da que si en las casas no hay para pagar hipotecas, menos va a haber para Bitcoin. Y esto es una realidad. Así que, bueno, poco más que añadir. Eh, chicos, chicas, eh, tener cuidado, que el mercado está como está. Invertir con mucha cautela, guardar un pelín de liquidez, un pelín, un poquito, 100 pavetes, para esas posibles caídas, siempre ir respaldados, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.